I don't think Nancy de Israel Valentín González, sonido Nancy de Israel Valentín González. Sonido Nancy de Israel Valentín González. Sonido Nancy de Israel Valentín González. El emperador azteca de la cumbia. El emperador azteca de la cumbia. El emperador azteca de la cumbia. en ambiente de los sonidos de México. 42 años en el ambiente de los sonidos de México. 42 años en el ambiente de los sonidos de México.